Estados Unidos condenó a Birmania por lanzar un golpe de Estado y advirtió que tomaría acciones contra los perpetradores. La Casa Blanca pidió una reversión de las medidas tomadas, como el arresto de los principales líderes políticos como Aung San, la Unión Europea y China también expresaron preocupación. El portavoz de la Casa Blanca, Jean, dijo en un comunicado, Estados Unidos se opone a cualquier intento de cambiar los resultados de las recientes elecciones u obstaculizar la transición democrática de Myanmar. Si estas medidas no se corrigen, se imputará a los responsables actúe. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió al ejército birmano que libere a todos los responsables del gobierno y los líderes de la sociedad civil y respete los deseos del pueblo birmano expresados en las elecciones. El Partido Demócrata es el 8 de noviembre. Washington, al igual que otros países occidentales, instó a los militares a cumplir con las normas democráticas el 29 de enero, cuando el comandante en jefe del ejército, el general Min Anglai, anunció que la constitución del país podría ser abolida bajo ciertas circunstancias. La Unión Europea condenó energéticamente el golpe de estado de Myanmar. El gobierno legal debe restablecerse de acuerdo con la constitución del país y las elecciones de noviembre. Pido la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo en un tuit, a su vez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó un mensaje similar en Twitter. Dijo, condenó enérgicamente el golpe de estado de Myanmar y pidió al ejército que libere a todos los detenidos ilegalmente durante las operaciones en todo el país. Sin embargo, ni von der Leyen ni Michel mencionan a Aung San Suu Kyi, quien es la asesora especial oficial de hecho, la jefa del gobierno civil fue arrestada en una de las operaciones militares. Michelle dijo, se deben respetar los resultados electorales y se deben restaurar el proceso de democrático. Reino Unido, primer ministro británico Boris Johnson, condenó el golpe de Estado en Myanmar y la detención ilegal de civiles, incluida a un san, el voto de la gente debe ser respetado y el líder ciudadano debe ser liberado. El secretario de las Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo en Twitter, la Asamblea Nacional debe reunirse nuevamente pacíficamente. Donald Trump anuncia nuevos abogados de cara a su juicio político. Donald Trump anunció el domingo 31 de enero del 2021 en un comunicado que los altamente respetados abogados litigantes David Twain y Bruce L. Castor encabezarían su equipo legal durante su histórico segundo juicio político. El anuncio del millonario republicano ocurre un día después de que medios norteamericanos reportaran que varios de sus abogados habían abandonado su equipo legal. A casi una semana de que arranque el juicio en el Senado, Castor se ha enfocado en el derecho penal a lo largo de su carrera, mientras que Sean se especializa en litigios sobre derechos civiles en Alabama. La defensa penal federal en Nueva York incluyendo casos de cuello blanco y otros casos complejos. Donald Trump, que dejó el cargo el 20 de enero, fue acusado por la Cámara de Representantes de incitar a la turba de sus simpatizantes que asaltaron el edificio del Congreso en un intento de bloquear la oficialización de su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden. El proceso es doblemente histórico pues es la segunda vez que Donald Trump será sometido a juicio político tras ser absuelto de otro en febrero del 2020 y es la primera vez que un presidente norteamericano es juzgado tras dejar la Casa Blanca. Sean ya trabajaba con la defensa y tanto él como Castor están de acuerdo en que este impeachment es inconstitucional, indica el comunicado. Represión en Rusia. Ya son más de 5.000 los detenidos en las manifestaciones por la libertad del opositor Alexei Navalny. La policía detuvo el domingo más de 5.000 personas en Rusia en el comienzo de una nueva jornada de manifestaciones para exigir la liberación del líder opositor ruso Alexei Navalny, según un recuento de la ONG OVD Info. Según esta organización, especializada en el seguimiento de manifestaciones, el mayor número de arrestos se produjo en Moscú, 1.624, San Petersburgo, 1.149, Krasnoyarsk en Siberia, 194, Nizhny Novgorod 182, en el balance actualizado a las 8 y media de la noche, que suman 5.083 detenciones, entre los cuales está la esposa del activista Julia Navalnyana, también fue intervenida por unas horas la semana pasada. El pasado día 23, durante las primeras protestas solidarias en todo el país, también fueron detenidas más de 4.000 personas. Las fuerzas de seguridad han bloqueado el acceso al centro de varios centros urbanos para impedir que los manifestantes se congreguen en estas marchas no autorizadas. Además, Varios de los organizadores han sido detenidos cuando salían de sus domicilios ni siquiera habían llegado al punto de concentración. Moscú y San Petersburgo, ya acordadas por la fuerza de orden, incitaron y iniciaron los actos a las 9 de la mañana. Las estaciones del metro de la capital también fueron cerradas en una medida poco frecuente en la ciudad. Leopoldo López adelantó que la oposición venezolana lanzará una nueva plataforma de unidad contra el gobierno de Nicolás Maduro. Leopoldo López, exiliado en España, anticipó que la oposición venezolana lanzará en las próximas semanas una nueva plataforma de unidad entre partidos políticos y la sociedad civil contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además pidió a la comunidad internacional que aumente la presión contra el gobierno chavista. En las próximas semanas vamos a concretar el lanzamiento de una nueva plataforma unitaria entre partidos y sociedad civil y eso nos permitirá hacer el activismo permanente necesario en todos los rincones de Venezuela. Esto es vital porque hay que mantener una línea de oxígeno permanente, con lo que es la conciencia del activismo por la libertad, manifestó el expreso político del chavismo en entrevista con un medio español. Advirtió asimismo que sin unidad siempre estará latente el riesgo de que pase a la fase definitiva de la urbanización de la sociedad venezolana. El líder opositor comentó que en busca de esta nueva plataforma unitaria ha mantenido encuentros con varios sectores políticos y sociales. Sin embargo, aclaró que es vital el acompañamiento de los aliados internacionales, en particular Estados Unidos, Europa y España. En esa línea consideró que la comunidad internacional debe concentrar sus esfuerzos en activar las sanciones a los violadores de los derechos. Esto es uno de los temas más importantes que tiene que asumir la comunidad internacional. Presidente Maduro denuncia censura contra antiviral Carbativir. Quiero que los científicos expliquen a la familia cómo se logró comprobar que el Carbativir sí funciona, y el mandatario. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el domingo que las plataformas de redes sociales censuran el antiviral Carbativir, medicamento de producción nacional capaz de neutralizar el virus del COVID-19. Hace días, la plataforma TikTok me censuró un video donde hablaba del Carbativir. El antiviral es censurado por buscar la vida, la salud y es envidia de las transnacionales mundiales, denunció el jefe de Estado. El mandatario venezolano reiteró que el medicamento es producido por científicos nacionales, el carbativir es íntegro, vamos a defender el derecho de nuestros científicos para que puedan mostrar sus capacidades. El medicamento ayuda a neutralizar las células del coronavirus, tenemos los estudios del carbativir, pero la envidia, la suciedad de la mente, lo que les ocurre combatir con ideologías, puntualizó el presidente Maduro.